Otro, su segmento el punto. Adiós las gracias también por permitirnos un día más de vida y seguir avanzando en lo que es este diario vivir que está un poquito complicado con esto de la pandemia. Buenos días. Hola. Veloz, a Roberto que creo que se conecta con nosotros en mm. un ratito y aprovechar antes de iniciar con el tema que tenemos para compartir con ustedes hoy eh, Decirle a los amables televidentes que nuestro segmento va a, par va a estar los martes, ya no los miércoles, sí. por un asunto de reprogramación en el, en, en el programa eh, El Toque del Mediodía. Así que vamos a los martes a compartir esos temas que... Siempre le traemos con mucho entusiasmo y con mucho y cariño Y aclarar igualmente que eh, en esta semana vas a estar viniendo más días para acompañarme. Exactamente. Ya quiero ver, que estás fuera, por ejemplo, viniste ayer. Así es. Hoy está tu segmento y probablemente vuelvas el viernes. Si Dios quiere, así va a ser, Dios sí. mediante. Entonces, era eh, algo que teníamos que wow. informarlo porque eh, me llamaron algunos eh, amigos y personas que nos siguen okay. y le estamos haciendo de manera oficial de que los martes, nuestro segmento, al Punto va a estar con, con ustedes compartiendo los temas que traemos. En el día de hoy, veloz, amables televidentes, traemos un tema un poquito jocoso, porque el título deja un amplio campo de imaginación. Por ejemplo, vuelve el perro arrepentido, ese es nuestro tema de hoy. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Eso se me parece al chavo del 8 lo que vivimos esa época, eh, del Chavo del Ocho y ese, serie, ese tipo de, de, de programas. Eh, el tema nuestro se titula así porque en los últimos días hemos, vi, hemos visto como el expresidente Hipólito Mejía, eh, de manera, si se quiere, hasta jocosa, ha dicho de que él no ha autorizado las declaraciones o los movimientos que se están dando en pro de una candidatura eh, a, presidente, a la presidencia de la República eh, para el 2024. Él está como la gatita de María Ramos, tirando la piedra y escondiendo la mano, porque no es ¿Qué? verdad, claro, no es verdad que nadie sale a presentar un proyecto de esa magnitud, un proyecto presidencial que conlleva unos gastos eh, en, enormes y unos trabajos eh, difíciles, pues nadie va a salir de manera medalaganaria a hablar por una persona que supuestamente, entre comillas, no está en esos eh, aprestos. Pero sabemos que sí, que Hipólito Mejía, de hecho, quería imponer a, a Olivares en la Junta por un tema de ir amarrando en la parte de que el presidente actual, Luis Abinader, eh, pues los estatutos del PRM establecen que no hay reelección para los PRMistas que están eh, siendo o, o, o nombrado presidente de la República o, o electo presidente de la República. En este caso, en funciones ya el presidente Luis Abinader. Entonces, el artículo 101 del, del, de los estatutos del PRM establece esa prohibición. o sea que ya estamos viendo lo que viene el PRM eh, va a venir un pugilato interno que entendemos que eh, en los próximos meses todavía no, porque todavía están en las mieles de, de, de, de, de la luna de miel claro. valga la redundancia y entonces todavía esa, esa, esos conflictos internos no se han reflejado hacia afuera por eso viene, porque aparte de Hipólito Mejía como tú bien dijiste, Veloso, hace un rato Está su hija también, la eh, actual alcaldesa del Distrito Nacional y el ministro de eh, Turismo, eh, el, el emprendedor David Collado. David Collado. Entonces, eso viene por ahí. Aparte de la situación, eh, tanto no solo de salud, sino también económica, en la que se está desarrollando la economía dominicana, que según los economistas... Eh, se prevén unos eh, meses difíciles y quizá eh, años porque la pandemia eh, ha pues eh, lacerado lo que es la estructura eh, fundamental de la economía dominicana como lo es el turismo sabemos todo que el turismo es una de las principales fuentes de divisa y de recursos para el gobierno de la República Dominicana vimos el caso de que eh, Canadá este, ya prohibió los vuelos hasta abril entre República Dominicana y, y Canadá eh, así mismo también en Francia hay una serie de veto o está vedada la, el asunto de el, el, el, los viajes a nuestro país con esos eh, con esas dos potencias entonces eso le da un, una estocada mortal a lo que ha sido la idea del gobierno de tratar de darle vida y oxígeno a ese sector que es muy importante eh, también en cuanto a, a, a, a, los, a las eh, situaciones de obras paralizadas que el gobierno no le ha dado continuidad como es el caso del hospital de san francisco de Macorís, el nuevo hospital que eso está ahí abandonado o sea esas son de las cosas que le van a ir eh, tronchando una serie de eh, aspiraciones que pueda tener el presidente Luis Abinader, que de hecho ya pero, está pero, en reelección. El presidente está sí. en reelección, pero de manera sutil lo está haciendo porque le está dando más tiempo a que las cosas se vayan eh, normalizando en cuanto a esa eh, dirección. Pero, eh, ¿cómo así? Que la construcción del hospital de Macorís está abandonado. Sí, el nuevo hospital está abandonado. eso no. Luego que salió el PLD, el nuevo gobierno, ahí no ha... No. Eh, <risa> bueno, yo no he visto nada. No, no, no yo te... Ya voy. El comentario, la intervención, porque aquí tuvimos al senador Franklin Romero. ¿Quién es ese? ¿Quién? El senador Franklin Romero. Que vino aquí y dijo que ya eso está. No, no, no, perdón. Dijo ah. dentro de muchas obras que se están gestionando para la provincia de Duarte, que esa era una de las primordiales. Yo Bueno, recuerdo. habría que preguntarle a los amigos yo del los Falco, recuerdo. a ver si es verdad. Igualmente que Franklin... también el presidente vino aquí y lo reconfirmó. No, porque de boca podemos ofrecer hasta las estrellas. Una cosa es que lo digamos y otra cosa es que lo pongamos en práctica. Ese hospital, como cualquier otro hospital que haya eh, eh, en construcción en el país, debe ser prioridad 1A para el gobierno, sí. inclusive por encima del de turismo. ¿Por qué? Porque es un asunto de salud. Sí, y tú sabes que realmente esa... Intensa inversión que está haciendo el gobierno en turismo No es tan necesaria porque mira lo que tú dices O sea, están prohi están sugiriendo el caso de Estados Unidos Y están prohibiendo que vengan a República Dominicana Los ciudadanos y residentes mira, O sea, veloz. que realmente no hay quizás esa multitud de turistas Mira, Veloz, lo que sucede es que regularmente los gobiernos hacen las cosas o le dan seguimiento a las cosas que el pueblo no le pide con prioridad. Sí. O sea, es necesario, pero la prioridad uno ha en el país, y no solamente en el país, sino en el mundo entero, es que es la salud. Entonces, da pena y vergüenza que el presidente de la República está en otros pueblos, eh, que está bien que se lo merezcan, como en Santo Domingo Este, más de casi 5 mil millones de pesos en obras. Está muy bien, pero ¿y San Francisco de Macorís? O sea, nosotros tenemos una urgencia porque de hecho el, el hospital También San te voy Vicente a decir de Paúl, algo. el hospital San Vicente de Paúl sí. está ya sí. que no da abasto. De mucho. Mira, o sea, demasiada demanda. Eh, sacando al senador porque a mí me parece que está trabajando arduamente. Hay que preguntárselo a los, a los amigos del Falpo, a ver si es verdad que está trabajando. Pero es que eso es otra cosa y tú lo sabes. Eso es otra cosa y tú lo sabes. En el caso del senador que a mí me parece que como político está haciendo su trabajo. Yo pienso que las autoridades vamos a decir el municipio solamente de San Francisco de Macorís, no están trabajando. O sea, yo yo no sé por qué, pero yo tengo esa percepción. No, eso no, no solo tú, el pueblo, no te, y estamos viendo que no están haciendo nada. No se ven regidores, no, no, no. se ve una comunidad El mismo alcalde, hay una, un déficit ahí en la alcaldía de, de trabajo y de, y, de, sí. y de obra, que eso es increíble. Lo que pasa es que el alcalde necesita a sus regidores para poder trabajar. Sí, pero y a que diferencia de. los le la bola caliente alcalde, a, a otro para no hacer El alcalde es un hombre muy accesible a los medios de comunicación, tiene respuesta para todo, pero lamentablemente no, no, claro. se necesita un equipo detrás. que no, porque una cosa es respuesta y otra cosa son acciones tangibles que la y población necesita. Los diputados. Sacando a Nicolás Hidalgo y a Dorina Rodríguez. Ah, muy bueno, muy bueno, no se bien. sabe de Lupe Núñez, ese señor. Está perdido, Lupe. No, yo así yo es. me preocupo realmente. Sí, porque es Porque, es ¿cómo uno no va a saber? Sí, el, el otro, el otro el del de, PLD, ¿cómo que se llama? Henry eh, eh, Acosta. Acosta. Que vino aquí en una entrevista. Yo no lo he visto nunca siempre. No nada. se sabe. Este señor, eh, Juan José. Eh, no, pero él no está. No, Juan José, no, salario, Luis. No. El otro del PRM. De, lo, de los municipios, eh, sí. Eh, sí, Luis, ¿cómo que se llama? Rodríguez, es exacto, apellido algo Rodríguez, algo así. Sí. Pero sacando a Durina y a Nicolás, pues lamentablemente no se ven los diputados. Mira, para decir en, algo en, eh, a favor del senador, nosotros uh -huh. le tenemos una alta estima al senador, sí. porque creemos que es verdad, es uno de los políticos claro. que más da la cara. Ahora bien, hay cosas que a él, por, eh, por esa situación de que se esperaba más de lo que él podía hacer, se ve como que hay un vacío en cuanto a las funciones, o mejor dicho, a, a, a trabajar por el pueblo. Cuando eh, Franklin era diputado, se sentía más. Da, eh, o sea, se sentía que, que estaba más eh, adentrado a lo que son las, las reivindicaciones del pueblo de San Francisco de Macorís, pero luego que fue senador, lamentablemente quizás por sus mismas funciones, pues se ve un poquito no, medio, yo no, medio yo perdido. yo no siento eso. Yo no siento eso, honestamente. Pero nada. No, lo, perdido lo, no. Lo, ay, no, no lo importante eso. es que se pueda hacer todo lo que él ofreció, porque sí. eh, eso es, eh, yo entiendo que fue un error del senador estar hablando en primera persona en ese sentido, porque eso le carga el dado a él. Esas cosas que se, que se estuvieron hablando, esas son eh, obras de, eh, directamente del gobierno central. Y aunque Abinader venga con él o mande a Paliza... Eh, y se reúna y se sienta. Ahí. Hay que tener hola, hola. Mucho cuidado No, pero. Hermano Roberto. Pero saludo. hay que decir hola, hola. que el senador es uno de los hombres de Abinader. O sea, tampoco. Tú sabes. ¿Es de Abinader? Así, sí, él tiene. Yo siento eh. que. Ajá. Roberto, Roberto, le vamos a poner comer solo a usted porque se comió el desayuno solo ahí. Y déjame decirte que yo vi muchas cosas ni a buen y tiempo. como que lo hizo rápido, no, no, lo rápido, comió rapidísimo. Rápido. No, no, no, el hombre duro. Hay que, hay que digerir, repulsar. Sí. Hermano Diloné, no, no, que pasa es, señores, que yo me levanto aquí a las 6 de la mañana, hora de Mazatlán, para poder preparar el programa y preparar todo tecnológicamente. Yeah. Y hoy, el juego es temprano. Eh, terminando el programa, tengo que salir eh, con nuestro compañero Emilio Castillo, que le vamos a hacer algunas preguntitas que ya se levantó temprano, sobre el homenaje que le va a hacer la Confederación eh, del Caribe, de béisbol, sobre... 20 años interrumpido como fanático. Mira, eh, eh, Diloné y Veloz, quise interrumpir porque ustedes están hablando sobre el senador Francisco Romero y que somos del Estado. Pero te voy a decir algo. El PLD duró, ¿Ya, para, para ¿ya, no irme mal, ocho años. Pero ya eso pasó, Roberto. Bueno, Vámonos a la, a la actualidad. Pues listo. ¿eh? No, no, si, si usted quiere yo sigo desayunando. No, no, no, no, no hermano, no. Es he bromeando con usted, hermano. Tranquilo, hermano. Relájese. Si usted quiere yo Relájese. A no, no, no. Es no he bromeando, despreta. hermano. Siga, siga, que usted va bien. Mira, en los ocho años del PLD, de San Francisco de Macorís la provincia de Duarte estaba huérfana, huérfana. 100% de acuerdo con usted. O sea, Franklin Romero... Él hizo un proyecto de visión de la provincia de Duarte de San Francisco de Macorís, el cual dio el lanzamiento a la oficina senatorial con la presencia de, del administrativo Paliza. ¿De qué se tratan estas obras? Claro, a todas son del gobierno central. Pero que el gobierno central, él como senador, no es, no es ministro de obras públicas, es para él gestionar esas obras. Que se terminen algunas y otras que se hagan. Pues, yo creo que Franklin, ahora que se está sintiendo Franklin Romero, cuando no. diputado no, porque un diputado allá es que Exacto. un recluta. No, no hermano, así no. No, espérese hermano, ay no. pero ¿Cómo te va a decir eso? Ah, pues, Ahí no, tenemos qué, un, qué? un amigo diputado común. Pero, mi hermano Nicolás Sí, sí. ¿Qué no, ese, ese se siente. El que no se siente es el senador. No, no, no. El senador. Pero el senador es el único político que se siente realmente. Pero, pero vamos, ¡Pero, mira. Y, y, y, mira, mira, mira <risa> es verdad. Pero ¿cómo tú sabes que una cosa así? No, es bromeando, hermano. Está bien. Pero si, si, si, si. Mira, cuando la pandemia, el único político que salió al frente de batalla se llamó, se llama Franklin Dumet. Ahora, como, como senador. Franco Homero ha gestionado 700 millones en obra y mucho más. El presidente Luis Abinader viene a la provincia de Duarte como una niña linda de su gobierno. Y ya se comenzaron a ver. La circunvalación están trabajando. Se va a, a, a, a, Se está trabajando las circunvalación. Hermano, Roberto, ahí. con su anuencia, si, si usted así lo entiende, yo le propongo que vamos a preguntarle al pueblo si... El senador Franklin Romero se está sintiendo ustedes porque si, bueno, lo per, si lo personaliza, si lo llamada, personalizamos, llamada. Si, lo per, si, si lo personal, escúseme, hermano, si, lo per, si se lo personalizamos, entonces nos vamos a ver como voceros del senador, entonces esa no, no es la idea, no, la idea no, es no, que no. La, no, no, pero por eso le estoy diciendo. Vamos no, a preguntarle no, no. al pueblo. Yo propongo llamadas, cinco, cinco llamadas. Yo no, propongo, no, no sé. No ah, bueno. Hay más contenido. Pero mira, eh, nosotros en este espacio no le vamos a estar con nadie. Sentado ahí donde usted está. No, no, hermano, senador. No es esa la idea, hermano. Pues, pues espérate. Al senador le dije sus verdades sentado ahí. Ahora, como digo lo malo, tengo que decir lo bueno, porque nosotros no somos... Ente de acabar Sino de educar, informar Y aportar Para mejorar nuestro pueblo dominicano Si el presidente lo hace bien Nosotros tenemos que resaltarlo Aunque no nos pague Nosotros no somos oficina Nunca hicimos oficina de nadie No nada... hay políticos Oye, no hay político que me, que me pague metaboca Tú sabes lo que a mí me gusta hablar Duro y andar Eso es verdad, a mí me Ay, consta es verdad. Payota, Ahora yo tratado de un político por un anuncito o por, por todos. No, no Frankie Romero, tú me excusas, eh. Esa es mi opinión. Tú puedes tener la tuya. Y la podemos debatir en idea. Ahora podemos recibir. Ven, vamos ahora con Hémito Castillo, que está aquí. Para pa, pa, no seguir, sí, escúcheme que lo voy a robar un minutico, Aprovechar que Hamilton está aquí con nosotros. Hémito, usted por aquí, que hoy será eh, reconocido. Por sus 20 años, apoyando pues ya no del Caribe. Deja eh, ponerme yo la, sí, pues la sí, vaina. A no, no le gusta usar mascarilla, a veces. Echa para acá, Emito. Para que la gente de pantalla. Un poquito más, un poquito más. Ey, ese Dí, es Mito. mi hermano. Ese es mi hermano. Sí, dice Diloné El... que tú eres, eres Diloné, ne... Dilo ne... Dilo ne... eh, vecino tuyo. Dilo ne... ah. Saludos, de... <ríe> un hermano. Un placer, hermano. Sí, eh, algo breve con Hamilton, porque esta tarde será reconocido él y dos fanáticos más por 20 años visitando el Serio de Caribe. ¿Cómo te sientes, Emito, con este reconocimiento que en el día de hoy está programado para hacerte de la Liga del Caribe de Béisbol? Pues, buenas tardes a todos. Nos sentimos felices, bendecidos, porque la Confederación del Caribe de cuando nos tomara en cuenta a mí, a mi amigo Orlando Pérez y a Richard Ortiz, hoy en el juego previo de la República Dominicana con Panamá, Será llevado a cabo este reconocimiento por 20 años visitando serie del Caribe de manera ininterrumpida. Bueno, también estará nuestro hermano y, y, y, y eh, Juan José, José Rodríguez José como José. cronista cubriendo serie del Caribe por casi 30 años. 20 años. Sí, y 20 años haciendo el tour. 25 años de... haciendo el tour. Bueno, hermito, pues nada, estaremos haciendo una cobertura especial para llevarle todo lo que tiene que ver con este reconocimiento muy merecido a estos tres fanáticos. De, la, de, de lo que es el clásico del Caribe, eh, aquí eh, que se está celebrando en Mazatrán, Estado de Sinaloa, México. Eh, ya ustedes saben, gracias, Amito, por, por compartir con nosotros y ahorita vamos a cumplir. Miren, quiero cambiar de, de, de tema eh, y voy a aprovechar que nuestro Diloné, el cemento, me gusta, me gusta lo de Diloné, me gusta. Ahí hay una foto. Sí, porque Diloné, a veces yo creo que, que se hace un chivo loco. No, ¿Eh? no, hermano, no, nunca en la vida. Lo único ¿Eh? que... Es, mira se, Las informaciones y los temas que yo trato aquí, simple y llanamente, se deben a tratar de ilustrar al pueblo y no, siempre no. A, a favor del pueblo, hermano. Pero, pero a no, favor no, de ningún político. Ves, tengo que ayudar a ver ese porque a este como que se te me va... Miren, de último minuto, atención de donde primicia, señor director, tenemos la foto ahí, Argenis Contreras, uno de los principales acusados de la muerte de Junior Ramírez, ese jurista que fue asesinado, eh, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hoy llega al país extraditado desde los Estados Unidos. para que la gente recuerde: este que el pasado gobierno dio mucha vuelta, mucha vuelta y nunca llegó. A Henry Contreras, acusado de la muerte del catedrático universitario Junior Ramírez, eh, será extraditado el día de hoy. Desde los Estados Unidos. Esto me lo dio una fuente que anda aquí conmigo, que no quiere que la revele. Desde ayer me lo dijo. Pero hoy ya llega a República Dominicana el nombrado Argenis Contreras, principal sospechoso de la muerte del abogado y catedrático Junior Ramírez de la Universidad Autónoma Santo Domingo. Esto es una exclusiva y primicia. En este momento se está hablando. Está yendo, tenido ¿no? en los Estados Unidos, pero que ya iba a ser extraditado. Pues hoy llega, cuando y vendrá a ver, ya, por un Adelante tú. No, no. Me, me, ¿Me escucha? Sí, sí, claro que sí, hermano. Esa noticia okay. de Argenis. Pues sí, entonces, eh, nada. Eh, esa no, no. noticia de Argenis eh, se estaba eh, filtrando hace ya unas eh, semanas y media. Habían dicho de que supuestamente estaba para llegar a el, el, el viernes pasado, pero no se sabe qué fue lo que ocurrió. Sí. Pero el caso de, esa, de ese asesinato, ustedes saben que el ex director de la ONSA está en su casa. Está bien que con una, una medida de coerción, eh, menos eh, que no es eh, prisión, pero ese caso no sé qué es lo que se está dando ahí, porque a lo que se percibe o lo que se percibe de ese caso es que lo quieren dejar que se esfume en el tiempo. Eh, este señor estaba supuesto... Eh, ¡No! Sí, hermano, porque mire que lo que sucede. ¿Hace llegué, dos, hoy, ¿cuánto, hoy, ¿cuánto, llegué, ¿cu llega cuánto llega ¿Qué tiempo hace que ese señor se solicitó en extradición? ¿Usted, sí, usted, pero, ¿Eso eh, hace eh, casi dos años, eh, hermano? Pero no recuerda en qué tiempo pasó eso. El usted tiempo, dijo ahorita ¿verdad? que ya eso pasó. Estamos en el gobierno te, de cambio. Te estoy diciendo eh, o le estoy diciendo, mejor <risa> dicho, de que, que eso se estaba jugando para que se esfumara en el tiempo. Roberto, Dios. porque cuando tú ves que, por ejemplo, la, la sí, principal pero ya ya no, la principal persona en términos de jerarquía eh, eh, eh, en ese grupo era el, el director de, de, de la ONSA. y ya él está en su casa, o sea, hace un tiempo ya. Supuestamente, sí, quizá claro, no descargado, pero que supuestamente las las pruebas no le vinculan con ese caso. Sí, pero eh, licenciado, con la llegada de Argénico Contreras a República Dominicana, la, la cosa cambia, no, no, claro, iba ¿a hablar, claro que iba eso. a hablar? Claro, por eso te estoy diciendo que estaban, ju estaban claro. jugando a que se esfumara en el tiempo. Ah, esa era la idea, claro, claro, pero ya esto le da un giro claro, de 360 claro. grados a ese proceso, oh, oh. vamos a escuchar a ver qué es lo que va a decir Argeny, porque oh, ese, oh. ese era, ese era el, más, el, más, el más esperado y nunca llegaba, ya gracias a Dios va a llegar, vamos a ver si eso le dan una... una, una... Eh, eh, eh, estaba con algunos eh, religiosos, Jesucristo, eh, bien. Eh, eh, no la comparación es muy muy, muy, muy, muy verdad pues, eh. no no yo le digo para algunos religiosos que fue, fue la fe comercial Jesucristo ha estado siempre entre nosotros todo el tiempo bueno. mira eh, cambiando de tema eh, y ya volviendo aquí a lo que es en Mazatlán eh, México eh, hoy la temperaturas es 20 grados Celsius, ustedes ven que la mañana hay que estar bien abrigado y hoy para, con República Dominicana a las 3 de la tarde, este partido va a ser muy importante ¿por qué va a ser muy importante? porque los dos están vistos dos y cero. y de acuerdo al que gane el día de hoy pues entonces se quedará solo en el primer lugar esto no significa que porque en el primer lugar, el equipo a ganar la serie el, el, el sábado y una el domingo. Perdón, una final el y otra el domingo, si no me, me falla. Déjame, sí, una semifinal el viernes cinco y una a fin, eh, el sábado 6.